Hola, ¿qué tal amigos del canal OZ Producciones? Aquí estamos de vuelta con nuestro invitado Lucho Moyano, de Bogotá para el Mundo. salsero, bolerista, merenguero. ¿Cómo dice Luchito? Bueno, algo que haya sonado que enseguida lo van a, además lo van a bailar en casa. Eh, este tema lo grabé con los Alfa 8, fue un gran éxito en el año 92. Dice así, cuando dos personas se aman no se quieren de verdad, ¿no? Se deben traicionar jamás Tú me mataste, me heriste, me abandonaste Pero tú no supiste darme vida, darme cariño Y es por eso que te digo no quiero tu amor Me mataste, me heriste, me abandonaste Y es que tú no supiste darme vida pero tú seguimos con los Alfa 8. Eso fue idea de aquí, de esta persona. <risa> Qué bueno. Con mucha ya, sabrosura. Claro que sí. Ya estaremos hablando, por supuesto, <risa> de los Alfa 8 del gran Ricardo Augustos, a quien enviamos un saludo. Bien especial. Continuamos con Lucho Moyano, pero antes quiero decirles que estamos desde Citocina Records en la ciudad de Bogotá. El contacto, el 310-564-8561 para sus grabaciones profesionales, musicales. Citocina Records lo encuentra también en Instagram y Facebook. Bueno, Lucho, usted quería ser, eh, o, o naturalmente, quería seguir su carrera universitaria de músico, de diferentes instrumentos Se frenó un poco Porque pues lo acaparó esto de, de la música definitivamente Sí, mira que, que lo, lo lindo es que Tú cuando empiezas a, a, a, a trabajar en sí Y que se empiezan a dar las cosas Tú sigues estudiando, claro Yo seguí estudiando mi música Ya, ya, ya siendo padre prácticamente bien joven Pero entonces el complemento fue Que tú ya Después de lo del Hotel Tequendama, que te comentaba hace un rato y les comentaba a todos los, los oyentes, eh, de allí yo fui a trabajar un tiempo a, un, a unos sitios que en ese, en ese entonces era la vida nocturna, se movía mucho en las tabernas, ¿de acuerdo? Claro, claro. Entonces a, allí hubo una, una convocatoria, el, el baterista de, de, de la orquesta de allí del Tequendama armó un grupo para un sitio que llamaba la Taberna de Sancho, calle 17 con carrera séptima. Okay. Era muy nombrada, era en el centro, era de los mejores sitios que habían allí. Entonces allí, me dijo Lucho, pues allí hay, hay disposición para un cantante conguero. O sea, que tú hagas los dos trabajos, tocar y cantar. Y Pues yo la traía la, la escuela de allí, gracias a Dios, pues con mucho avance que es un en, en ese entonces no era muy común no, eran pocos los que cantaban y tocaban a la vez Correcto. entonces pues afortunadamente y gracias a Dios pues se, se tuvo esa versatilidad además pues ya con, con el desempeño de la música, con su lectura y de esta, esta parte entonces ese lapsito de tiempo era, era como un curso intensivo para los músicos ingresar a orquestas como. era un plus, exacto Uh -huh. Esa es la palabra, muy bien, entonces allí trabajé como unos como unos dos años, pero entonces yo ya estaba vinculado, ya sabían pues, ah, del, del Hotel Tekendama, ve el hijo de, Moyani, de Moyano. Además con esa referencia del Hotel Tekendama. Exacto, <risa> eh, ve el hijo de Moyano, el muchacho donde estaba. No, y aparte de ser pues eh, usted hijo del gran, el tigre, el Luis tigre Moyano, de Moyano, Alma sí, Bendita. Sí, sí. Pues Gracias. hombre, usted también tenía lo suyo. Sí, claro, pero igual pues tuve baja apenas entrando en, en el, en el argot y en el, en el, en el nivel, ambiente en el ambiente y todo esto. Entonces fue muy, una transición bien bonita porque pues allí pues yo traía ya el, el como decir, la, el, el ritmo de la nocturna. ¿no? Ya pues ya tres años trasnochando, entonces allá ya el, el reloj se te se te convierte, pues, a ahora mismo, pues, ya tú tienes un sistema de vida, de sueño, de, de, de, de relajación, se puede decir, de, de que se te altera esa parte. Pero es muy lindo porque, pues, es parte de tu vida, es parte de tu trabajo, es parte de, de todo tu desempeño en tu arte. Claro. Entonces, allí, empezamos a tocar allí, empecé a tocar con orquestas locales aquí como los Delta Universitarios, tocaba con el uno, con el otro, pues ya en, en el largo musical ya se decía, ve allí hay un muchacho que canta y toca percusión, el hijo de Moyano, como que el ay ah, el muchacho el tequendama, ok. entonces me allí en el, en el sitio donde trabajaba en, en la Sancho, pues yo ganaba bueno, uh -huh. entonces no me llamaba mucho la atención ir a, a, a allí, allá como, como si no me era una orquesta por ende, mi papá me dijo, ven acá, eh, él era mi guía, papi, me llamó tal grupo. No, hijo, tranquilo que ahí llegan cosas buenas. Cosas... Entonces hice mi primera grabación a los, ya estando en el Tequenama como a los 18 años, con una orquesta del señor Pedro Ladino. Hice dos canciones en un sencillo, en 45, y uno de esos temas, homenaje a, a Tumaco, y para la región de, de Nariño. Eh, decía algo así como: Tuma mi bello puerto, mi bello puerto del mar, circundado por las olas en un barco tropical. Ah, me acuerdo de la primera grabación que hice yo en mi vida. ¿En qué género? En Curulado. ¿En Curulado? En Curulao. En Curulao. En Curulao. ¿De y compositor hace, quién? No recuerdo. No, me acuerdo. Ver, ok, ¿y conserva todavía hace 45, mi querido? Luis? Sí, ese lo tengo como una joya porque, pues, ese fue el, la primera grabación que yo hice bueno. en Acetato. En acetato, entonces fue bien curioso fue bien lindo. Y boca grande, majestuosa, encanto del mar sureño, eh, inunda con su belleza y, y con su playa de ensueño. Eh, son regiones de, de, de la costa del. Ah, Nariñense. las dos canciones fueron hechas precisamente allá, Nariño. Lado y lado. Re, por el reverso, como diría otro hora los locutores ah, de las emisoras. Que se colocaba de la extensión <risa> en la mitad. Para ah, ver, sí, claro. Eran 45. Claro, claro. Fue bien grato eso. Eso era la primera grabación. Allí. Se Entonces, subió, ¿los títulos eran? Eh, Tumaco. Tumaco. A eh, mi Tumaco. Amitumaco, Amitumaco. Y el otro, Boca Grande. Ok, perfecto. Eh, eh, son dos regiones de allí del, del Pacífico nariñense, pues imagínate. Pues claro. Son, pues, y eso viene siendo himnos, porque en alguna, en alguna ocasión fui a tocar a ese lado y toqué ese tema en una entrevista también y, y, y el, el amablemente el, el locutor también me, me... Ese tema, ese tema del maestro de un llanero, sí, cómo no ese tema lo canté yo. No, eso fue una, una, una experiencia bien bonita, ¿no? Porque fue fue mi primera grabación y, y ese tema lo tiene de como como para lo ponen en los colegios, en los en, en Tumaco, como referencias, como referencias claro culturales, sí. bien bonito. ¿Su papá lo acompañó en la grabación de ese de esas canciones? Pues él... ¿Y fue grabado en Bogotá? Sí, en Bogotá, okay. con el maestro Pedro Lain okay. Entonces allí eh, el, eh, vino la orquesta La Máxima de Mañungo, fue con la primera orquesta grande que yo estuve acá en Bogotá, La Máxima de Mañungo, de gran trompetista y... Éramos 16 músicos, sin cuatro saxos, formato de las orquestas antiguas, pero haciendo porro, salsa. Entonces allí fue muy curioso porque cuando fui a, a tocar allí, pues a mí la tendencia de lo mío, me ha gustado mucho lo tropical, la salsa, eh, lo, lo bailable. Es los... que el colombiano lleva eso sí, en el ADL. Sí. <risa> pero fíjate que entre generas, entre... Entre el mismo argón musical, en, en, en el, el género que tú, donde vamos el salsero, el salsero, ¿no? Sí. Pues, pues tú, has escuchado tú de todo, pues entonces eres, eres versátil para todo, pero me gusta mucho la salsa. Mm -hmm. Entonces, allí, pues, em, entré a esa orquesta haciendo la parte tropical salsera. Ok. Ahí haciendo boleros y esto. Entonces, cuando, no, que vamos a tocar en el Carmen Club o, o algo así, entonces, no, toca, toca montar a. Paso dobles. Claro. Ustedes, Lucho, ¿cuál, pero cuál, una pregunta. ¿Ustedes inauguraron la orquesta desde el Vamos o ya venía no, la, la orquesta, máxima de Mayungo? La, ya tenía un gran nombre. Oh, ya tenía nombre. ¿Qué, ¿Qué cantantes pasaron por esta orquesta? Ah, Antes sí, de ustedes. Sí. Antes de usted, Charlie Cardona, creo que también estuvo allí, ¿no? Ah, de Charlie estuvo conmigo. Eh, es más, cuando yo me retiré de allí, Ajá. Eh, Charlie entró por mí. Y yo de allí me fui. A, los, a la orquesta de los Caribes. Ok. A la orquesta de los Caribes. No alcanzamos a estar en esa ocasión los dos. Mucho más adelante ya estuvimos en los Alfa 8, compartimos eh, con, con Carlitos Cardona, es mi gran amigo, y, y su papá también, cantante. Don Adalberto. Don Alberto gran persona. Y músico, ¿eh? Claro, uh -huh. músico y cantante. gran persona. Y cantante, muy eh, bueno. Profesor. Ajá. <ríe> Qué bueno. Sí, claro. Entonces... Eh, pues, fíjate, las generaciones, ¿no? Seguro. El, el, el, eh, Carlitos también, cantante, y entonces allí en, en La Máxima se hizo un, una temporada muy rica, muy okay. buena, porque se fue a la costa bastante, eh, se tocaba mucho en el Jockey Club, en el Club Naval, toda esta cuestión. Entonces allí, pues ya, yo me iba, eh, empecé a hacer grabaciones con el señor Willy Salcedo en CBS, CBS Music. ¿no? CBS Music. Eh, eh, algo muy importante, Lucho, y antes de, de, de hablar un poquito de, del maestro Willy Salcedo, a quien va nuestro saludo. Claro que sí. eh, Ya ustedes aprendían disciplina musical desde la máxima de Mañungo. Su papá también le, le enseñaba disciplina. Esto tiene sí, que ser así: claro. pilas con esto esto y lo otro viene un uniformeadito, cuide su voz, no tras noche eh, claro, quiero saber sí. un poquito más de eso, claro, mira que eso, eso es una enseñanza que eh, fundamentación fundamental, ¿no? fundamental y y que por ende pues gracias a Dios no está vigente y está pues con buena salud, bendito Dios y, y tiene uno pues sus sus regímenes de de, de, de guía Ahora mismo para mis hijos que también son músicos. Claro. Pero entonces todos esos fundamentos que me dio mi papá fueron muy lindos. Porque, porque cuando a ti te advierten uh -huh. muchas cosas, tú antes de hacerlo, tú piensas en tu papá, en tu, tus enseñanzas y más, más las enseñanzas de casa. Eso hasta que uno se, se muere prácticamente, son enseñanzas que, que tú respetas. Y, claro. Y si las y las llevas por donde son, pues son tu vida ¿no? a la vez. Entonces por ende... En, en la vida nocturna yo conocí pues la, la noche con mi papá, claro. entonces después de, de, de tocar en el Hotel que Quendamana de pronto un sábado, ellos querían hacer su tertulia, entonces íbamos a, a, al, a un sitio que se llamaba El Artístico, uh -huh. el Club Artístico, era en la 24 con Carrera Séptima, allí se reunían los músicos que venían de todo lado, venía la Villos, eh, la Lavillos Caracas, entonces llegaban allí y después de tocar, vamos para el Artístico, ¿Por qué? Pues allí eran unas tertulias de tríos. Entonces okay. los señores bien uniformados, era muy de caché. Tú estás con tu señora en un evento y vamos a rematar al artístico, tomarse de pronto un aguardientico y escuchar un buen trío. Entonces era, eran 15, 20 tríos allí en, en escala, los cuales se iban turnando a medida de la clientela iba ingresando al sitio. Okay. Entonces eran una, una, unas enseñanzas tan bonitas que que esa vida nocturna era muy sana. Era sano, sí. Era claro. muy sana. Si yo salía del hotel, que andaba a las 3, y llegamos con mi papá cogiendo un taxi a 6 de la mañana, 5 de la mañana, eh, era muy sano. Tú veías que todo el mundo andaba con sus prendas, sus cosas, eh, el, la cultura del sitio en sí. Uh -huh. eh, la persona podía quedar ahí de pronto así dormidito y al ratico le llamaban su... Carro lo ubicaban, bueno, ese, ese tipo de cosas. Ese tipo de enseñanzas, pues a ti te maduran biche, como se dice sí, sí. en algo musical y para, para todo el mundo, ¿no? Uh -huh. Gente, pues que conoce la vida desde muy, desde muy sardino, entonces, entonces tú ves fumar, tú ves esto, tú ves esto, claro. y entonces, entonces tu papá te dice eso no va a mí, eso no va, eso no va, esto no, no va. Eso no sirve para eso, nada. porque tú, tú, Eso tú, daña al artista, exacto, daña a la persona, tú, daña al ser humano. Exacto, entonces te da a ti ese gran apoyo, esa gran formación de decir, claro, papi, tú haces la música, hazla bien, y eso no te tiene que, que no te tiene que, que incitar para hacer tus cosas. Claro, Lucho, y entender que la música es un arte, una profesión, algo una profesión, que hay que quererlo, respetar. algo que hay que entregarlo con cariño Tal cual. A, a, a sus escuchas, mm -hmm. y el respeto por el público, por mi el querido público. Lucho. Claro que sí. Que eso, yo lo veo en usted sí. y lo veo en muchos artistas, Muchas naturalmente gracias. en otros... Se ha perdido eso, mucha arrogancia, mucha vanidad, la fama los destruye. Sí, pues fíjate que eh, cuando pasan esas cosas, pues hay algo, volvemos a lo mismo, de falta de formación de esa parte, porque tú antes de ser músico tienes que ser gente, uh -huh. tienes que ser una persona respetuosa, lo que tú dices con el público, con si tú respetas en casa, respetas fuera de casa... Y si tú te respetas, a ti te respeta. Eso es recíproco. Igual, entonces es tan bonito que, que tú tengas tu profesión como como parte de tu vida, porque lo es. Y así mismo hay, hay que respetarla. Claro que y sí. tú te respetas, ¿no? Es muy cierto. Porque tú te agredes al, al estar consumiendo. va ah, Y yo he tocado para cualquier cantidad de, uh -huh. de músicos y cualquier cantidad de ambientes. Seguro. De ambientes, pero de lo más... Más pesados alto, y livianos. Y en cualquier escenario del mundo, ¿no, Lucho? Es ah. que estamos con, con un personaje que, que se ha batido con los grandes músicos y hasta con los de La Fania, que ya les estaremos contando <ríe> un poco. Bueno, entonces, de La Máxima de Mañungo pasa a Los Caribes y luego a Willy. Ah, ok. No, okay. Yo, eh, y los tiempos, por supuesto. ¿Cuánto estuvo en La Máxima? ¿Cuánto estuvo en, la, en, en estas dos orquestas siguientes? Bueno, en La Máxima estuve dos años. Sí. Pero a, a, en, entrelazado a ello, pues ya lo que te digo, ya hay, se, se va rotando el, el, la voz. ¿Ves, muchachos? El timbre de la voz. Es así, claro, hace, claro, es así. claro. Va entonces, tomando nombre. Exacto. Entonces, en alguna ocasión me llaman eh, para hacer un super bailable del año. Sí. El celular, eh, Willy Salcedo. Entonces, para hacer super bailable del año, era como el parese a bailar, como el... 14 cañonazos, que eran los temas destacados de todo el año, sí. reunidos en un acetato para tú bailarlo en toda la noche. Claro. Increíble. No, es que tocaba así. Pues, de nuestra <risa> generación. Claro no que más. sí. T todos, no. el resto de los setentas en lo que yo recuerdo, y todos los 80 se gozaba con esos long plays de tiro largo. Maestro Fruco. Ah, sí. Con el maestro Fruco aprendió uno a bailar ajá aprendí. Claro. yo aprendí a porque, en los 70 imagínate pues, pues yo ya estaba pues no de no, no los 70 pero más adelantico ya tenía los, oh, ahí con el maestro Fruco ahorita mismo pues la guay partícipe de esas imágenes, ajá. un concierto que hicimos hace poco, entonces allí eh, el, el tiempito con los la, la máxima Mañungo cuando me llama Willy Salcedo claro. y hacemos Super Bailable del Año y empiezan a salir cositas de jingles allí, jingles allá. Bienvenida Estéreo, tú tienes ahora la emisora de moda. De pronto ese jingle fue muy pegado acá en Bogotá. Ok. Ese lo grabé yo. Eh, bueno, entonces empiezan a salir cosas allí. Oh, uy, qué chévere, ¿no? Veo un, un timbre alto, diferente, brillante, no sé qué. Entonces, pues, gracias a Dios, pues, me dio, pues, esa ese, esa, iluminación, pues, de tener un... La, la, la, la, la tesitura y, y mi color de voz, pues que me mantiene y bueno, xy, pero entonces se riega la bola así por los laditos, claro. entonces estábamos grabando con, con el señor Willy Salcedo en CBS y allí mismo grababa la gran banda caleña, de Jorge Solís, de Jorge Solís, ¿Qué, qué voz. Ah, Magnífico. Sí, gran señor. Una de las mejores voces de la música tropical señor, colombiana y latinoamericana, sí, sin duda la de, Javier, la de Jorge Solís, a quien le enviamos un saludo bien un especial gran, en Cali. Gran aprecio, gran aprecio. Con el señor compartimos allí, pues él estaba agrandando en, un, en, su, en su, un estudio, en otro, otro estudio. Entonces dio la casualidad de que. Eh, en X momento pues hablamos, conversamos oye, qué bueno, él es muy entusiasta, es un gran señor, es una persona bien querida, eh, charlamos allí un ratico, la cosa, ah, qué bueno, bueno déjame los datos, no sé qué, debo, ok, no sabía que en ese entonces iba a salir su percusionista cantante, él se iba de la orquesta, uh -huh. de la gran banda caleña, okay. entonces el señor Solís me convoca a mí, Bogotá me llama desde Cali Luchito Moyano, sí, Luis Moyano, ¿cómo estás? Mira, eh, mira amigo, ¿tú, tú a ti te interesaría eh, de pronto ingresar a mi orquesta y la gran banda caleña era la orquesta del, del suroccidente de Colombia, la mejor orquesta, la, la mejor. mejor, como con formato de orquesta, ¿no? Sin, sí. gener, sin ir al género es solo salsa, no, no, tropical pero tremenda, entonces, con, con muy buenas trompetas, muy buenos no, brillos, muy buenos vientos. No, no, no, no. Permítame, Lucho, sí, claro. vamos a hacer un corte más aquí, por supuesto, para todos nuestros amigos cibernautas del canal OZ Producción. Estamos en una charla eh, de amigos con Luchito. en la sala de la casa de Citocina Records. Sí, claro. No olvide hacer sus contactos con Nico Salas, un gran profesional, en el 310 564 85 61. Y búsquelo también en Instagram y Facebook como arroba Citocina Records. Ya regresamos con Lucho Moyano. Nuestros artistas colombianos, aquí en el canal OZ Producciones. ¿Qué canción para despedirnos de esta parte, mi querido Lucho? La pasión del fútbol es el gol, es el fútbol, es el gol. Cuando la selección volvió al Mundial de Fútbol, ese fue el tema que nos mandó para allá, para arriba, para, para todo lado. Ese también grabado por este servidor. La canción de Hugo Ortega, claro que sí. Ya regresamos. <música>